Tutoriales Interlaus News presenta cómo solucionar el problema, no se puede acceder, a este sitio web Hola amigos hoy les voy a enseñar a solucionar el problema, no se puede acceder a este sitio web, por más que tengamos internet, este problema puede ocurrir, en los diferentes navegadores Comencemos para solucionarlo vamos al margen inferior izquierdo, donde se encuentra, el botón inicio, y hacemos clic con el segundo botón del mouse, y seleccionamos símbolo del sistema como administrador. Escribimos el comando Nets Winsock Reset. Y luego presionamos la tecla Enter. Nos saldrá la leyenda, el catálogo Winsock, se restableció correctamente. Debe reiniciar el equipo, para completar el restablecimiento. Reiniciamos la PC, y el problema quedará solucionado. Y podremos acceder a nuestro sitio web. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, y activen la campanita. Nos vemos en un nuevo video, hasta la próxima.